preparen el ano porque llegó el verano para proteger a youtube del aburrimiento siguiendo a nuestros subs ay qué contento yuna bruno no lo no, no es yuna y yuna viajando, viajando a la, la velocidad de del rayo McQueen de de suscríbanse, suscríbanse ahora, ahora prepárense o prepárense para, el para el pan miau perros así es bienvenidos como vamos a este nuevo episodio les vamos a presentar el tema el cual va a ser las ventajas de ser otaku la temporada pasada nos encargamos de tirarle, tal vez, mucho chiste y un poco de basura. Por eso, en esta temporada, es que queremos verdaderamente reivindicarnos y demostrarles todo nuestro amor. Y bueno, todos, para. ¡Ah! Y leer ya va ¡Oh, shit! El segundo de los puntos puede que les suene familiar, ya que ya ha salido en tops anteriores, pero es el hecho de que los otakus son personas creativas. Nuestra vida gira alrededor de los mangakas y de todos los animadores que crean el contenido que vemos. Así que nuestra mente constantemente se está llenando de nuevas ideas que nos ayudan en nuestro diario vivir, ya sea el trabajo, la vida o cualquier cosa. Nuestro tercer punto es el ahorro, casi nunca tenemos dinero, pero esto es debido a que siempre estamos ahorrando para comprar figuras o comprar esa almohada de metro setenta que queremos en nuestra cama. Ya llegando a la mitad de la lista tenemos el hecho de que los otakus no discriminamos. Nuestra comunidad se compone pero no se limita de burros, fundanshis, fuyoshis, trapitos, etc. Ya que dentro de esta tribu urbana nos encontramos una gran variedad, multicolor, variopinta de personas que la conforman y queremos recalcar que ninguno de ellos es discriminado por sus gustos personales y el quinto punto que vamos es que evitamos que nos rompan el cocoro como ya es costumbre después de tantas veces de ser rechazados yo creo que la mayoría de vida de ella ha sido rechazada pero dejémosla ir en 2025 rechazos nosotros adquirimos de la cual ya no es tan fácil de romper Por eso mismo ya no entregamos tan fácil el cocoro Además de que ya no tenemos tanto tiempo para distraernos con otras cosas Por eso simplemente decidimos no ser más ignorados por la persona que nos agrada El punto número 6 nos lleva al hecho de que los otakus somos una multitribu urbana Y alguien va a venir a decirme ¿Rono? ¿Qué? Pues es una multitribu urbana Y yo les voy a decir, no sé, pero suena lindo en el video no, no, ya en serio, existen muchas pequeñas tribus urbanas dentro de los otakus Como por ejemplo puede existir alguien que sea parte de la tribu urbana de los loqueros O de los hardcoretos O de los cholo metal, así máximos Entonces todos ellos tenemos un gran lazo que nos une Y es el anime. Y porque en este punto todavía no tienen claro lo que estoy tratando de decir es que básicamente los otakus pueden ser amigos de cualquier otra persona sin problemas. Sin embargo, ustedes nunca han visto a un chata o reggaetonero que sea amigo de alguien que no sea chata y reggaetonero. Eso no es difícil. Y para cerrar esta lista, códobos, terminamos con las convenciones. Después de comprar todo lo que queríamos, la poca plata que nos queda la gastamos en las convenciones. Y a ver hacen de cerveza. Uy, sí, ese sí. Bueno, páseme la pacha del Millennium. No. <risa> Antes de terminar el video, sabemos que más de uno debe estar así como pinches mamones. que están diciendo? Tranquilos, tranquilos. Chilling como Krilling cada uno. Estamos aquí nada más vacilando y sabemos que mucho de lo que decimos no es cierto. Así que relajen la pelvis y, no y nos vemos la próxima semana. Salonara. Yo el Espero que, que les haya, haya gustado. gustado Y si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita Porque eso nos ayuda mucho Y si lo hacen, ahí miren qué es lo que va a pasar Por favor, alguien que nos diga qué va a pasar Porque no sabemos